Eh, respecto a eh, lo que son eh, los medios impugnatorios que recoge el Código Procesal Civil y que también admiten nuestro proceso laboral, todos los medios impugnatorios que reconoce el Código Procesal Civil son aplicables dentro de lo que es el proceso laboral, ¿ya? Eso ya lo tenemos claro. Estos medios impugnatorios, dime Mirta. Doctora, buenas noches. Sí, quería hacerle una consulta. Yo había leído un artículo en una revista sobre los remedios, en los cuales indicaba que los remedios eh, son medios eh, impugnatorios encaminados a lograr que se anulen o revoquen. Eh, también indicaba que constituye un medio impugnatorio ordinario sin efecto deuditivo. ¿Qué significa esto, doctora? A ver, lo que pasa, los remedios generalmente, a ver, todo, A ver, que tengamos en cuenta que todo medio impugnatorio, cuando eh, lo hemos, como acabamos de señalar, el medio impugnatorio se busca que se, que se revise, se analice o se corrija un aspecto que está contenido, puede ser en una sentencia. Ahora, estos medios impugnatorios, eh, cuando nosotros hablamos, tengamos en cuenta que se dividen en dos, unos que son remedios y otros que son recursos. Estos recursos eh, específicamente, o bueno, en el tema de remedios que está preguntando su compañera, los remedios eh, lo que buscan es, eh, los puede interponer cualquier persona que en realidad se encuentre afectado por, eh, por el contenido de una resolución o por lo que se está actuando dentro del proceso, ¿ya? Y dentro del tercer día. Ahora, sin embargo, estos remedios, si ustedes ven, se da con la finalidad de que se cumplan o que se desarrolle el proceso bajo los parámetros, valora de redundancia, de un debido proceso. Es decir, te permite estos remedios que tú puedas establecer, por ejemplo, en el caso de las oposiciones, que tú no permitas que se admitan ciertos medios de prueba que tú vas a considerar que no son pertinentes, no van a ser útiles, no van a ser conducentes y que de una u otra manera no te van a favorecer dentro de, eh, dentro de la postura o pretensión que tú estás a sustentando. Ahora, la tacha también eh, lo que te va a permitir pues eh, como remedio es eh, ya eh, tú cuestionar la validez de un documento y la nulidad como acabamos de mencionar generalmente se produce con la finalidad de que se puedan eh, respetar que se cumplan ciertos actos procesales bajo los parámetros que establece la norma. Ahora, eh, tengamos en cuenta que mediante cuando establecemos de los recursos, estos eh, son eh, están destinados directamente a cuestionar resoluciones, pero estas resoluciones ¿qué hacen? Lo que se busca es que se practique un nuevo examen de estas o que se subsane un vicio, un error diferente a la función que tiene el remedio. Si bien estos son medios impugnatorios, pero tienen una función completamente diferente. Estos remedios se dan en el caso de lo que es la oposición y la tacha, se dan durante el desarrollo del proceso. Bueno, la nulidad se puede plantear en cualquier etapa del proceso, porque nosotros sabemos que hay una nulidad absoluta y una nulidad relativa. Pero sin embargo, los recursos, los recursos tienen estos, eh, bueno, que son definidos como medios impugnatorios, pero buscan que ya se, eh, que se cuestionan ya resoluciones. Resoluciones que tienen pronunciamiento sobre el fondo del proceso y lo que se busca es que un superior de segunda instancia haga ya un nuevo examen respecto a ello. ¿ya? Es más, en ese recurso que tú puedes interponer, sea una apelación o algo, eh, puedes hasta cuestionar en ese momento respecto también en el caso de que te hayas planteado una tacha de la admisión o la validez de un determinado medio de pre. ¿ya? No sé si por ahí iba tu pregunta este, específicamente, Mirta. Eh, doctora, es, eh, no entendí muy bien el tema, por ejemplo, ahí decía claramente el tema de constituye un medio impugnatorio, ordinario, sin efecto devolutivo. Esa parte es la que, la que no entiendo. ¿Qué quiere decir con sin efecto devolutivo, doctora? A ver, me esperan un ratito, por favor, que siento tocando el timbre. Voy a abrir la puerta un momento nada más. ¿Sí? Ok, doctora. Sí, sí. A ver, ¿puedes nuevamente leerme lo que habías encontrado? Eh, sí, Iri eh, indicaba, doctora, que constituye un medio impugnatorio ordinario sin efecto devolutivo. Lo que quería saber era, es el tema de sin efecto devolutivo. ¿Qué es lo que significa? Lo que pasa es que cuando hablamos de efecto devolutivo, quiere decir que no se suspende eh, la ejecución de la misma. Eh, hasta que eh, hay algunos momentos en los cuales eh, cuando no es efecto devolutivo o por ejemplo también lo que llamamos efecto o sin efecto suspensivo. Cuando hablamos de efecto devolutivo sí. es que el superior la va a revisar todo, mientras, pero mientras que dure ese trámite no se evita lo que es la ejecución de la sentencia. Es lo que nosotros a veces leemos con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. Ah, ok, doctora, gracias. Ahora sí, creo que ya los escucho mejor, creo que no sé si es mi señal de internet o la de ustedes. Dime, Paula. Doctora, estos remedios, eh, yo lo he visto, por ejemplo, en otras vías, ¿no? Por ejemplo, la oposición lo he visto en, en la vía notarial, también hay, ¿no? Y la tacha lo he visto cuando a un candidato que no electoral, en tiempos electorales, este, no, no tenía todas las pruebas este, para que postule, le han hecho tacha. Y la nulidad es un acto porque siempre lo he visto en, en los medios judiciales. ¿no? Claro, es que en realidad dentro de los remedios que más, en realidad todos se utilizan, ¿eh? Eh, el tema de lo que es la oposición tacha y nulidad son bastante utilizables en lo que es en materia, eh, hablando de manera procesal se utiliza bastante en materia civil, en materia laboral. Es más, en materia penal también se utiliza, por ejemplo, bastante lo que es la nulidad. Y la nulidad se aplica también lo que establece el Código Procesal Civil. Igual nosotros, bueno, los que en algún momento quizás han visto temas penales, lo que nosotros hacemos es, eh, en el caso de medios impunatorios, nos podemos oponer a la admisión de ellos también, ¿no? Igualmente, respecto específicamente no se aplica lo que es la tacha, pero en una posición en la cual se hace una audiencia, tú puedes establecer o ya determinar, ¿no? En juicio lo que es la validez o no de un determinado documento, una valoración ya que hace el juez. Pero estos remedios se aplican bastante en lo que es en materia civil y en materia, eh, bueno, procesal general, ¿ya? Pero en materia laboral también son aplicables. Y estos se van a utilizar bastante durante todo lo que es el desarrollo del proceso. ¿Ya? Ahora, con respecto a los recursos que nosotros ya habíamos visto y hemos mencionado, hay reposición, aclaración, también queja, lo que es también la, uh, lo que es la apelación que incluye lo que es la nulidad y la casación que también incluye una nulidad, ¿ya? Ahora, las partes deben evitar lo que es abusar del uso de medios impugnatorios y realizar impugnaciones sin efecto, eh, sin fundamento consciente. Nosotros sabemos que por más que una de las partes haya presentado un medio impugnatorio, llegado el momento de sustentarlo en segunda instancia puede haber también un desistimiento de dicho medio impugnatorio. ¿Ya? Ahora. Los remedios. Como habíamos mencionado hace un momento, los remedios son formulados contra actos procesales no contenidos en resoluciones. ¿Ya? Como es la oposición, es, la, es a la vez un remedio y una cuestión probatoria eh, que permite cuestionar determinados medios probatorios como es declaración de parte que les había mencionado, exhibición, pericia, inspección judicial, medios probatorios atípicos, con el propósito de que estos no sean incorporados al proceso. ¿Ya? En el Nuevo proceso laboral se interponen oralmente contra estos medios probatorios previamente admitidos, ¿ya? La tacha eh, es también una cuestión probatoria. Eh, su objeto, como les había mencionado, es cuestionar lo que es la validez de determinados medios de prueba, que son testigos, documentos y medios probatorios atípicos, ¿ya? Y en el nuevo proceso laboral se interponen oralmente contra los medios probatorios que fueron previamente admitidos. ¿Ya? Y la nulidad se interpone contra actos procesales no contenidos en resoluciones o contra resoluciones, ¿ah? siendo que en este último caso se le considerará un recurso. ¿ya? Se apoya en el error en lo que es la aplicación o la inaplicación de normas de índole de resolución, por eh, un vicio en la notificación, entre otros. Ahora, los recursos, eh, recursos eh, cuestionan lo que son ya resoluciones y esto con el propósito de que sean examinadas nuevamente por un órgano colegiado o que se subsane el vicio o el error que está alegado. Eh, tenemos lo que es la reposición, procede contra los decretos con el propósito que el juez los revoque. ¿no? Generalmente también eso se pueden dar en el desarrollo de las audiencias. La aclaración es posible requerir al juez que aclare algún concepto que esté oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución que influya en ella, de acuerdo a lo que regula el artículo 406 del Código Procesal Civil. Ahora, la aclaración también puede ser efectuada de oficio por el órgano jurisdiccional, pero en ningún caso debe alterar lo que es el contenido sustancial de la decisión. ¿Ya? La corrección que permite al juez que corrija cualquier error material que contenga la resolución emitida, por ejemplo, un error en lo que es la suma de en una liquidación de beneficios sociales o que complete la resolución emitida pronunciándose sobre los puntos controvertidos que no hubieran sido resueltos. ¿Ya? Los recursos, eh, también tenemos lo que es la apelación. ¿Ya? que es eh, el órgano jurisdiccional superior, ¿no? que es un órgano colegiado, examina una resolución que ha producido agravio por haber incurrido en un error de hecho o de derecho. Cuando el error alegado es de índole procesal, se entiende que el recurso de apelación incluye el de Ya, La queja cuestiona la resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación o que lo concede con efecto distinto al que ha sido solicitado es conocido por el superior jerárquico del juez que dictó la resolución impugnada, ¿ya? Y la casación eh, está limitado a dos causales, lo que es la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada y el apartamento inmotivado del precedente judicial. Estos tres tipos de recursos son eh, sumamente utilizados dentro de nuestro proceso. Dime, Alex. Doctor, una pequeña consulta. No tengo, digamos, una pequeña duda. Sí, dime, Alex. Dime. Se me fue el audio, creo, Pero, un momento. Uh -huh. Sí, sobre eso. Eh, si bien es cierto, sabemos que usted ahorita nos está hablando de los remedios. Y entre esos remedios está la tacha. Bueno, un poquito la pregunta me, me ha quedado un poco vivo el tema. Entonces, nosotros sabemos que en el Código Procesal Civil las tachas operan en contra de los testigos, ¿no? documentos, etcétera. Pero también, bueno, en el tema procesal civil sabemos que es una, digamos, un mecanismo de defensa, ¿no? y eso será, da este, inclusive en la contestación de la demanda, pero en este caso me queda un poco este, confuso, Saber que ya cuando se emitió una sentencia con la nueva ley procesal laboral, ¿se puede un remedio establecer un remedio como la tacha? Es mi no Ay, sí, perdón, mi audio. Ya, a ver. Lo que pasa es que, no entendamos mal, creo que se ha escuchado mal, Alex, lo que pasa es que la tacha generalmente, y como lo establece también el Código Procesal Civil, es una cuestión probatoria, eso nosotros sabemos, y esta generalmente se da con la finalidad de cuestionar la validez de medios de prueba. Yo no he dicho que se emite una sentencia, sino que eso se da aún cuando esos medios probatorios ya han sido admitidos. No quiere decir que hayan sido, que hay una sentencia, sino que como... Nosotros sabemos que el juez admite los medios probatorios, pero la parte puede presentar lo que es la tacha eh, en audiencia, oralmente, así esos medios probatorios hayan sido admitidos, es decir, cuestionar la validez de los mismos. Ahora, eh, respecto a cuando hay una sentencia, si nos vamos a segunda instancia, básicamente estamos yendo pues, a ver lo que es ya el tema de error de hecho o de derecho, básicamente no respecto a lo que es la tacha. Alex sí doctora, muchas gracias. O bueno, no sé si yo me he equivocado al hablarles, disculpen, ya a veces me... doctora, disculpe, estos remedios se dan casi por lo general al inicio de un proceso, ¿verdad? Se, el da durante de el desarrollo, de se dan durante el desarrollo y el proceso específicamente donde antes de lo que vamos, eh, cuando vamos a hacer actividad probatoria, ¿no? ahí vamos a ver lo que va a haber oposición a determinados medios de prueba, va a haber la tax si van a presentar la nulidad, puede, conceder, puede considerarse como un recurso, eh, si es, definitivamente no es contra una resolución, pero si es contra una resolución, se va a considerar, eh, perdón, puede ser contra un remedio cuando no es contra una resolución, pero sí se va a considerar un recurso cuando este se da contra una resolución. ¿no? Y lo que se busca es la nulidad de todo el proceso. Gracias, doctora. Ya. Ahora, la queja, por ejemplo, eh, eh, específicamente a lo que estábamos hablando, la queja generalmente se interpone cuando hay denegatoria por recurso de apelación. Entonces, esta se va a interponer y en muchos casos, por ejemplo, han fallado este, o han interpuesto mal la queja porque la, la queja se interpone ante el juez superior ¿Ya? Y él va a determinar si realmente eh, frente a una resolución que no admite nuestro recurso de apelación o de, o de casación de ser el caso y va a determinar ya el superior que este sea admitido o no, no, bajo los parámetros ya o sustentos que nosotros tengamos. Ahora, respecto al recurso de apelación, este ha tenido una evolución tanto en la ley procesal de trabajo y con la aplicación e implementación de la nueva ley procesal de trabajo. La ley procesal de trabajo señala que las resoluciones contra las cuales podrá interponerse el recurso en su artículo 53 son las sentencias de primera instancia, los autos que ponen fin a la instancia, los actos que expiden en el curso del proceso... Cámara apagada, mejor hasta que acabemos, ya para que no me afecte el internet. Ya, a ver, eh, dentro de lo que es la nueva ley procesal de trabajo, eh, regulaba en su artículo 53 contra qué resoluciones procedía el recurso de apelación, que son los, las sentencias de primera instancia, los autos que ponen fin a la instancia, los autos que se expiran en el curso del proceso antes de la sentencia, en los casos se conceden en la calidad diferida, los autos que se expiden después de dictada la sentencia en cuyo caso se conceden sin efecto suspensivo, salvo que el juez decida concederla con un efecto suspensivo en resolución debidamente fundamentada. No contiene un catálogo de resoluciones que no son susceptibles de apelación, ¿ya? Sin embargo, esta nueva ley procesal de trabajo establece que, primero, omite toda regulación sobre esta materia y se limita a señalar que el trámite debe seguirse de, respecto al recurso de apelación de la sentencia, ya en el nuevo Código Procesal Civil, también establece que sí contiene un catálogo de resoluciones que no son susceptibles de apelación, como son la decisión del juez de actuar una prueba de oficio que no, es, eh, no tiene el carácter, es inimpugnable, y la decisión de suspender la ejecución de la sentencia referida a un recurso de casación interpuesto por alguna de las partes. ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la procedencia del recurso de apelación? La nueva ley procesal de trabajo no contempla ningún requisito de procedencia respecto a este recurso, el cual se debe aplicar lo que establece el artículo 366 del Código Procesal Civil, el cual establece que eh, debe contenerse el error de hecho o de hecho en que hubiese incurrido la naturaleza del agravio y el sustento de la pretensión impugnatoria. Ya. También el plazo para interponer el recurso de apelación, de acuerdo a lo que establece el artículo 32 de esta nueva ley procesal de trabajo, establece que la sentencia se notifica en la audiencia, el juez falla en el acto de la audiencia y en ese mismo momento entrega las partes. El texto por escrito de la sentencia y en una diligencia de notificación, sea el juez que haya o no fallado en la audiencia, cita las partes al despacho para la notificación escrita en un plazo no mayor de cinco días posteriores a la audiencia y la sentencia se entiende por notificada aunque las partes no concurran. Sin embargo, debe aplicarse en una casación en la cual se establece que se notifica eh, que el plazo para interponer recursos de apelación es desde el momento en que se realiza la eh, notificación. ¿Ya? Eh, que es el plazo de cinco días para interponer recurso de apelación. Perdón. Son cinco días. Ya. Ahora, ¿cuál es el trámite para el recurso de apelación? Interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a, la, a segunda instancia dentro de los cinco días hábiles siguientes. Dentro de los cinco días hábiles de recibido el expediente en segunda instancia, se va a fijar día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. La audiencia de vista de la causa debe fijarse dentro de los 20 y 30 días hábiles siguientes de recibido el expediente. Sin embargo, nosotros sabemos que en, el, de, en lo cotidiano eso no ocurre, teniendo en consideración también, pues, parte de ello es la sobrecarga procesal con la cual tienen los determinados juzgados y salas, ¿ya?, si la parte concurre a la audiencia, se edita sentencia o se reserva el fallo y si las partes no concurren a la audiencia de vista, se notifica la sentencia del quinto día hábil siguiente sin necesidad de citación en el despacho judicial. La presencia de las partes en la audiencia de vista es recomendable, pero no obligatoria. La norma permite que los abogados participen en esta audiencia sin presencia de sus representados basta con que ellos eh, señalen de que están representando a la persona que ha considerado agraviada y que ha entrepuesto el recurso para que puedan ellos este, eh, solamente estar presentes en las defensas. Ahora, tengamos en cuenta eh, de que si bien existen plazos o formas de notificación, pero también estas se hacen válidas desde, desde que se acredita que las partes realmente han sido notificadas. ¿ya? El trámite del recurso de apelación de sentencia en la audiencia de vista de la causa eh, pueden participar no solo los abogados sino también las partes. Ya no es necesario solicitar eh, el uso de la palabra para poder participar. Se concede el uso de la palabra al abogado a la parte apelante para que exponga cuáles son eh, los extremos que está apelados, sus fundamentos de hecho y de derecho dé del uso de la palabra al abogado de la parte contraria, ya para que defienda su posición y durante las exposiciones orales, una vez que se ha concluido esta, los jueces van a poder formular a las partes y sus abogados cuáles son las preguntas que estimen convenientes ya o pertinentes para poder hacer algunas aclaraciones respecto al caso. Eh, la audiencia de vista puede suspenderse hasta por un plazo de 30 días si el órgano jurisdiccional decide utilizar la facultad de ordenar alguna prueba de oficio. Eh, respecto a la emisión y notificación de la sentencia que resuelve el recurso de apelación, las partes que concurren a la audiencia de vista, eh, primero pueden inmediatamente o luego de 60 minutos, se expresa el fallo, las razones que, que la sustentan de modo lacónico, ya y la alternativa 2 es que el órgano jurisdiccional puede diferir su sentencia por un plazo de hasta cinco días hábiles. En ambos casos se señala día y hora para que puedan comparecer al despacho, se le notifique la sentencia bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes celebrada la audiencia de vista. Si las partes no concurren a la sentencia en el día y hora fijados, esa se entiende por notificada de manera ficta. Si bien es cierto, esto establece nuestra norma y una casación que establece ya... Eh, que ya le hemos, eh, se ha mencionado en anteriores eh, clases que hemos tenido, respecto a que la notificación se hace válida, empieza a correr el plazo para interponer recurso impugnatorio desde que se ha notificado válidamente a las partes. ¿ya? La reforma eh, en peor de, respecto a las resoluciones judiciales dentro del proceso laboral. Esto es, de acuerdo a lo que es improcedente cuando no están de por medio derechos irrenunciables del trabajador y procedente cuando la resolución recurrida ha ignorado los derechos mínimos del trabajador. Esto se encuentra establecido en el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1998, en el cual establece la reforma en peor solamente es procedente cuando la resolución recurrida o por revisar ha ignorado los derechos mínimos del trabajador. Derechos irrenunciables, indisponibles por el trabajador, procediendo a la integración. En los demás casos en los cuales no está de por medio estos de derechos mínimos del trabajador, la reforma en peor sería improcedente tal y como lo establece el artículo 370 del Código Procesal Civil. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el recurso de casación. El recurso de casación se encuentra también y lo hace mención en el artículo 34 de esta nueva ley procesal de trabajo Respecto a las causales, cuando es una infracción normativa y cuando es de contradicción jurisprudencial. Infracción normativa es cuando debe indicar directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, puede referirse a una norma tanto material o procesal y puede constituir en una inaplicación, ¿no? una aplicación indebida o una interpretación errónea de la norma. Mientras que cuando hablamos de contradicción jurisprudencial es apartamiento de los precedentes vinculantes. Dictados por el Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que regula el artículo 7 del, text, del texto pre, del título preliminar, perdón, del Código Procesal Constitucional, o la Corte Suprema de Justicia de la República, de acuerdo a lo que establece el artículo 40 de la nueva Ley Procesal de Trabajo y el artículo 37 del texto único ordenado de esta nueva ley. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estas causales para interponer lo que es recurso de casación?